de esgrimarse a ver si con ello pues puedo avanzar más en Y cuando vi lo que costaba, dije: Ah, ponía que unos 40.000 euros la carrera. Y, eh, no, ya, es para gente rica, casi. Así que, como no pude ir por esa vía, pues no. Y me voy por otra. Esta clase. esa carrera, pero que, como que ha concentrado lo que él cree más importante, para la actuación. Y de hecho, de esta academia han salido to Aquí en España hay un dicho que es sarla con gusto. Que siento los rollo que os meto.